No creemos que haya nada que celebrar este 40 aniversario del amejoramiento. mejoramiento. Lejos de eso, creemos que hay mucho trabajo por delante y estamos dispuestas a hacerlo. Duela berrogeiz urte, gure eskatasunei buruzko estaba Rita de herritarren gati galik eta geien iruzur egin alitzateko, eta berriro ere, gauza berra gertatzeko aurrizku, dagoela, usted dugu. Nafarroko gizartea, el du adela eta es dugu usted, Gisarteoneg burutu esindituen estabaidaktaudenik Etas dugu uzte, onek, nahi dituen erabakiak be, eh, besaineldua Navarra 21 no pretende escribir el nuevo mejoramiento. Eso creemos que debe ser un ejercicio colectivo entre partidos, agentes sociales y ciudadanía Esta iniciativa quiere ser una herramienta plural para que el debate se abra de una vez Se garantice la participación de los agentes sociales y ciudadanía en todo el proceso y se blinde que los acuerdos que se logren sean después refrendados por la sociedad. Pues Navarra solo es y debe ser lo que los navarros y navarras deseen.